Eh, y que ustedes, ¿verdad?, eh, sí. in intentemos ver la realidad de esta si situación. Ah, porque Pero hay nutrición una escolar, Nutrición sí. escolar es más promoción que nutrición. Realmente, ¿qué está mira, pasando con la alimentación mira, escolar? Desde que escuchábamos en un encuentro que tuvo el presidente de la República, ¿La actual en la ¿El actual o el... Actual, actual, porque en esta gestión del 4% es que se ha desplegado todo este gasto. Casi 900 mil millones de pesos de este gasto que en principio debió ser una inversión. ese Quiero que anoten la diferencia. Cuando tú planificas y lleva como una política de fortalecimiento a la revolución educativa, lo planteas como una inversión porque tú procuras que este niño tenga una mejor adaptación una mejor preparación, en fin, todo pero desde que tú escuchaste al presidente hablar y resaltar de las cosas que él como gobernante le dejaba a los padres no a los niños por eso es que hago la diferencia pero, gasto, pero perdón eh, no me he entendido, yo quise prepararte el contexto. Sí, Ajá. sí, él, él, él, él, él, lo que pasa es que él le pone mucha arandela. Sí, sí, sí. No, no, no. no quisiera él, mover... Él, el... Adorno, perdón, perdón, perdón, perdón. Se no, vaya el tiempo, del... ama, se vaya el tiempo lo que él, Mira, él si te está molestando el tiempo, tú no puedes estar en este escenario, porque entonces no vamos a tener nunca conclusión no ninguna. Okay, porque sí, nos vamos a estar prateriza... torpedeando. Avanza, no, perdón, avanza, perdón. Avanza, Francis. Escúcheme, sigue, escúcheme. sigue tu camino. Creo que he sido claro... Desde que escuchamos al presidente en una locución, en un acto público, acerca de las virtudes que posee este gasto, ¿por qué le hago la diferencia? Cuando es un gasto, para mí no tiene, no se esperan resultados, más que es un imprevisto. Pero cuando tú haces una inversión con el propósito y el contenido que tiene o que conllevaba el de establecer el desayuno y las tandas extendidas el presidente solamente hizo referencia a lo que esto viene en beneficio para los padres. Primero representa, dice el presidente un ahorro de 7 mil y pico de pesos al mes de alimentación de sus hijos. Es decir, que sí, pero el que Estado... Es. No, no, pero es que lo es, Francis. Pero espérate, sí, pero, pero escúchame pero perdón eh, no quiero no voy a discutir contigo hoy no pero que tú te no, lo es, pongo es que, te lo pongo no, claro monólogo, un no, monólogo, no no, no es representa bueno, y tú muchas, no sabes gracias, frase, muchas representa Espera. un ahorro para los padres pero hey. perdón tú no me entendiste yo, eh, Wagner, escucha muy bien si yo te estoy diciendo todos sabemos que eso se hace como una inversión pero yo estoy rompiendo que no es una inversión que desde el punto de vista que el Estado lo está invirtiendo, es un gasto. ¿Pero por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Pero, por... pero La... no me dejan decir no, por... ya ¿por yo voy a concluir. pero qué es un gasto? Explícame espérate. eso. Un gasto, sí porque desde el sentir mismo del presidente, lo plantea como una dádiva, como una especie de, de, de, mira lo que yo te doy, mira lo que yo te estoy dando, al padre, al que vota. ¿Me está entendiendo? Sí, Sí, sí, perfecto. Ahora, fuera diferente fuera diferente, cuando se asume y de palabra del que lo está implementando, que es el presidente, y es lo que quiero reconocerle a él, de que es bueno hacer una inversión, porque cuando lo traspola a lo que yo te doy, lo que me corresponde a mí por derecho, me lo están dando como un favor. Y a partir de ahí pierde efectividad, lo que se puede lograr a través de la inversión del 4% sí. en el resultado de quién es de los padres, del bolsillo de los padres. No, el Estado está obligado por Constitución de dar una educación completa gratuita y sí, gratuita. Si gratuita no pero, tampoco restregárselo pero, y sacárselo en cara pero vamos, ustedes vamos, vamos saben cuánto cuesta va, vamos, vamos a, escuchar a escuchar. Ahora, dime tú sí, no, vamos a participar la no, te, voy a te, voy a, te voy a responder a eso oigan vamos también, a escuchar uno, un televidente que tenemos al aire ya adelante buenos días buenos días ¿Quién buenos nos días. habla? Días. ¿Quién nos habla? Doctor a ustedes. Doctor Doctor, Ramón Vargas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Francis. Con Francis. Okay, Aquí bien. Se está mencionando una tarde tendida donde sí se están desperdiciando los alimentos sea de la calidad que sea se están desperdiciando porque porque tan dependida como tal no la hay no ven a haber contenido porque es que es el horario un... extendido sí, ajá, eh, que sí, hay un horario es una evaluación que hay que hacer no está los resultados la están despendidas dónde están los resultados Pero que no tiene que eso vamos a ver vamos a echar atrás eso sí. porque se está malgastando dinero este alimento se está se perdiendo están hasta alimentando cerdos la situación. Así no se puede en este país. No, no, no, yo te deseo por tu llamada. Están quitando gracias. la responsabilidad a los padres. Le están quitando para mí, aquí se está hablando todavía, aquí se habla mucho de competencia, de enciclopedismo y estamos en lo mismo, que no se ha avanzado. Gracias. Bueno, sí. Yo grande, estoy, grande, estoy gracias. en total. En total ¿cuán, de de ¿Cuánto con, con el cuesta el famoso? la famosa alimentación, la famosa pero, comida. Usted se ha preguntado cuánto cuesta esa ración. Fulvio, al... pero lo que tenemos que ver, señores, oye, oye, oye, de, primero, pero pero ver lo que tenemos que ver, ahí están los números. Lo que tenemos que ver, señores, primero es que esos niños van desde las 8 de la mañana a las 7 de la mañana a la escuela hasta las 4 de la tarde. Ahora bien, que la calidad de algunos centros, señores, son miles de estudiantes que comen de ahí. ¿Y cuántos niños ustedes escuchan que están intoxicados? No, Daniel, o sea, ¿cuántos de esos están en bajo cuánto peso? ¿Cuántos de esos están en desnutrición? Bien, bien. No es así. O sea, no podemos cuesta. nosotros ir aquí tampoco a engañar guane. al público y a Espérate, Warner, no espérate. espérate o sea, ay, yo o sea, que, que, Yo que tengo mi perfección. Eso no, como, no ha resultado como, como una inversión. Deja, ha resultado no como un gasto. Lo utilice eso como un gasto. ¿Me entendiste, Amado, déjame hablar. vamos a oír la opinión de Julio. ¿Cuánto cuesta ese almuerzo? Son 42 pesos. ¿De qué nutrición pueden hablar, señores? 42 pesos le pagan a los que tienen las cocinas para llevar ese almuerzo, y ellos tienen que pagar un peaje para que le den la cocina, y tienen que pagar un peaje para poder cobrar, y, qué? y cobran pero que eso dile, es otra cosa, pero espérate, hay que, que ver de qué, qué está espérate, constituido de, el desayuno, de que y la okay, comisión no okay. hablar con 42 pesos, a, al costo de la canasta familiar resuélveme, de dónde, dónde está esa información, ¿De cómo Fútbol, eh? de los 42 pesos? mire, de, de, sí, de dónde sí, tú sacas esa sí. información de los 42 es que, pesos, es que la alimentación es muy segunda. delicada, no podemos hablar así, sí. Oye, no, pero tú puedes tener pero, nutrición, tú tienes que invertir Pero de, de qué está constituido por ejemplo El plato diario, cuál es el menú Tenemos primero que analizar el menú Y ver si realmente se cumple el menú Tú que puedes está tener establecido el menú y que quiera te... establecido Y con 42 pesos pero, no es puedes es que no suceder. podemos venir aquí a hablar pero, por hablar claro, en ese sentido. Si nos vamos a convertir en una gallera Me lo avisan, yo vengo preparado no, claro, claro, claro, el, claro, claro. el debate de idea lo planteado tú miren, aquí. miren lo que está pasando Con relación a 42 pesos cuesta un plato Con relación plata, a este reportaje que se ha hecho el... no. se hace un reportaje claro, claro, claro. para a cuestionar la calidad del desayuno escolar sí. y se habló de todo menos de la calidad del desayuno escolar vamos a hablar de la calidad del desayuno escolar después del corte Sócrates. No, para, que, llamada, para, para, que, para bueno, que dediquemos no, tiempo es a esa tema, ese central, tema. Antes, antes, no de, re, antes de irnos a la pausa yo les quiero recordar cortando? que nuestra pero, pero, pregunta es: el de... por favor, ¿Cómo una pausa en el medio de, de, de un La pregunta de... es: ¿cree usted claro. que se repetirá claro. la historia de Quirinito con César el abusador? Claro. Vamos arriba, volvemos en breve. De la mañana. La historia de, <ríe> que la, de la misma <ríe>